Continuamos con la ciudad Condal. Buenas noticias para los amantes del cine. Arranca hoy en Barcelona un casting en busca de directores de fotografía para la próxima película de la aclamada directora Adriana Sabariego. Les dejamos ahora con lo nuevo de Jacobsen. El siguiente, por favor, Antonio Cornet? Sí, sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Cornet. ¿Y qué edad tienes? 29. Muy bien, Antonio. Descríbeme cuál sería tu experiencia al entrar en un sitio como este. Pues sería una experiencia apasionante. Se trata de un sitio enorme... para, para, para, para Antonio. Por favor, Antonio, no te he pedido que me describas cómo es este sitio. Quiero que me expliques qué sientes al entrar en un sitio como este. De acuerdo. Oigo un murmullo. Creo que hay bastante gente. Mucha gente. De entre la masa oigo una música. ¿Dónde me has llevado? Ahora no hay nada a mi alrededor. Estoy en el cielo. Aquí la luz tiene colores. De frío y hierba por la derecha. De calor y trigo por la izquierda. Es un árbol. De tronco infinito, donde la copa forma parte del cosmos. Y sus frutos, de estrellas fugaces. Quizás aquí no sirvan los ojos para ver. Quizás se trate de otros sentidos. Uf, estás dentro. Te quiero en mi equipo, porque viste la esencia de las cosas y yo yo vi contigo. De eso se trata el séptimo arte, de una puerta abierta al mundo, cuando al atravesarla el espectador vive, siente y toma prestado como suyo tu poema de los sentidos.